Y amigas de todo el país, bienvenidos a su programa Mundo Tech. Que como todos los días le estará llevando hasta sus hogares lo último en tecnología. Estaremos hablando de seguridad, aplicaciones, robótica, drones y mucho más. Así que no se despegue y comencemos con la información. Se suscita un ataque cibernético masivo y varios hackers han estado atacando cuentas oficiales de gobiernos de América Latina. Google se encuentra desarrollando una aplicación que rastrea los gestos de la mano con gran precisión. Con las nuevas actualizaciones de WhatsApp, menores de 13 años no podrán utilizar la aplicación. Estaremos desarrollando esta información después de la pausa. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. Vámonos con lo anunciado. Con las últimas actualizaciones, menores de 13 años no podrán utilizar el WhatsApp y sus cuentas serán cerradas. Σε εταιρείε, αφού να στείλουν μόνιμε υπηρεσίε, οι δύο κοινωνίε θα μπορούν πρέπει να για για Y de la mano de la China Huawei, conozca el chip de inteligencia artificial más potente y con bajo consumo de energía. Y Samsung creó una aplicación que convierte tu smartphone en un escáner 3D. Thank yes. Si te gustan los juegos y estás interesado en gafas de realidad virtual, aquí te presentamos una comparativa entre dos marcas. Y con ese versus, vámonos a una breve pausa, enseguida retornamos con el último bloque del programa. Gracias por elegirnos a continuación las mejores aplicaciones para seguridad vial. Alemania estrena las primeras líneas eléctricas, esto para mantener cargados los camiones en la carretera. Y la segunda que a la en de la mente, la permite que los vehículos se trazan en plataformas grandes,